Julián, esto me encanta cantarte y no estoy loco. Hoy te voy a enseñar a jugar con ritmos. ¿Vamos? Canta, canta, canta, toca, canta, canta, encanta. Acuérdense, lo primero es, marcamos el ritmo. Y empezamos con el pie derecho. No por ser mejor el pie derecho o el pie izquierdo, simplemente por una cuestión de comodidad, vamos a empezar con el pie derecho. ¿Ok? Una vez que tenemos este ritmo incorporado Ritmo incorporado, que buen bailarín que soy, mira cómo bailo, me bailo todo Tenemos que decir mucho, poco, ¿de acuerdan Haciendo coincidir el MU con el golpe del pie derecho Y el PO con el golpe del pie izquierdo O sea, mucho, poco, mucho, poco, mucho, poco ¿Cómo se leía esto? De izquierda a derecha y primero arriba y luego bajamos y de izquierda a derecha. O sea que van a ser cuatro palmas. Si yo tenía el ritmo, ahora le voy a agregar primero el mucho y poco. Solo golpea el primero y no golpea ninguno de nosotros tres. O sea que solo va a haber una palmada en el mu. Preparado. O sea que dice así. Mucho poco, mucho poco, mucho poco, ¿Juntamos las dos cosas, el primero y el segundo? ¿Preparados? Ahí vamos, ¿eh? ¡Vamos! No te olvides de suscribirte, acá lo podés hacer. También podés poner la campanita para que te lleguen las novedades. Ok, ahora le vamos a agregar un tercero para hacerlo divertido a esto. Fíjense cómo es. Sí. O sea, que no va a golpear ni en el muño ni en el cho, sino en el po. Sí, solamente en el po. Miren cómo sería esto. Preparados. Dice, mucho poco, mucho poco. Vamos a sumar las tres. Miren, lo voy a hacer y ustedes se suman cuando estén listísimos. Si no retrocedes el video, lo pones de nuevo. Dice así: preparados y ¿eh? dice mucho poco, mucho poco, mucho poco, mucho poco, mucho poco, mucho poco. Sí. ¿Sabe? Bueno, y el último simplemente, miren lo que hace es la nada, vacío, silencio, cuatro silencios, no, la nada, silencios, para completar nuestro ritmo. Y dice así, preparados, ¿eh? Y va, mucho, poco mucho. mucho.